De julio del 2017 a junio del 2018 el crecimiento económico del país fue de 4,61%, lo que garantiza el pago del segundo aguinaldo como un reconocimiento al esfuerzo de las y los trabajadores bolivianos. El presidente Evo Morales fue el encargado de hacer el anuncio resaltando que Bolivia sigue siendo ejemplo de estabilidad y crecimiento económico. Que los datos de organismos internacionales valoran el crecimiento económico de Bolivia, incluido el Fondo Monetario Internacional, pero el Banco Mundial, el Banco Mundial afirma que este año el crecimiento económico de Bolivia va a ser 4.5%. Primero nuevamente en Sudamérica, segundo en toda América. Todos los sectores mostraron dinamismo, principalmente los que generan fuentes de empleo, entre estos la agricultura con un 7,5%, la construcción 6,1%, establecimientos financieros 5,6%, industria de alimentos, bebidas y tabaco 5,1%, comercio 5% transporte y comunicaciones 4,3% otros servicios 4,3% servicios de la administración pública 4,2% la minería y el sector de hidrocarburos también tuvieron un crecimiento respecto al 2017 que después de hacer la evaluación económica, después de revisar los datos este año está garantizado el segundo aguinaldo para los trabajadores sea del sector privado como también del sector público una satisfacción para los trabajadores es pero también es como justo de conocimiento a los trabajadores de Bolivia.